sin decirme ni un adiós Sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida sin pensar. ¿Por qué me dejaste sin tu... AP, HD estudios. <risa>